¿Qué pasó? ¿Y esto qué es? ¿Cómo así que qué es? ¿Es que usted no conoce una prueba de embarazo o qué? Pues sí, pero es que usted a mí me dijo que estaba cuidando. Y me estoy cuidando, pero yo a usted le dije que esto sin protección era peligroso. Mi mamá se llega a dar cuenta de esto y es capaz de que me tire a la calle. Dígame qué vamos a hacer. Me lo imaginé Tranquilo Las palabras sobran Yo miro a ver cómo soluciona este problema Yo me cansé de decírselo Camilo Ella es una brincona Y usted no me quiso hacer caso Si yo se lo decía es porque yo me la conozco Pues sí Pero pues lo hecho está hecho, ¿no? Aquí lo importante es que yo ya ella la quiero Ay Camila. Ya veo que usted nada lo hace entender, usted verá si se va a dañar la vida Yo de usted, la dejo que ella solita arregle sus problemas A la final, ella fue quien metió las patas, no usted Pero es que esa no fue la crianza que nos dio mi papá a nosotros Vaya, traje el sol y manténgala En fin, usted es quien se va a dañar la vida, no yo Ah, y otra cosa, a partir de hoy, usted, hermana, ya no tiene Hola, mi amor. Hola. Vea, me conseguí 40 prestados, yo. Bueno. ¿Sí le alcanza? No sé. Gracias, Ollo. Bueno. Ve, ni creas que mi familia va a permitir que vos le dañes la vida a mi hermano, brincona. Pero yo no le pido nada a su hermano. Y tampoco pienso hacerlo, yo lo que menos quiero es tener problemas con ustedes. Pues más te vale, porque si no es así, aténgase a las consecuencias. Don Guillermo, buenos días. Hola, buenos días. Qué pena patrón, desde ayer lo ando buscando. Lo que pasa es que pues, tengo mi novia embarazada y la verdad necesito trabajar. ¿Era para si usted me puede colaborar con un trabajito los fines de semana? La verdad, joven, trabajo para fin de semana si no tengo. Tengo trabajo para tiempo completo, de lunes a viernes. Usted ya me dirá. Ah, patrón, la verdad sí me queda difícil, porque es que estoy estudiando entre semanas. Pues joven, ahí sí usted mirará qué quiere hacer, si trabajar o estudiar. Buenas, Camilo. ¿Qué más, patrón? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Muy bien, patrón, aquí dándole. Eso está muy bien. La limpieza de ajo le quedó bien bonita yo Ah, bueno, patrón, muchas gracias. Para eso estamos, para trabajar. Ah, listo. Más tardito pasa por la oficina para el pago. Ah, bueno, patrón, muchas gracias. Bueno, vale. Laira Camilo, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted por qué me hace esto? Mi mamá está allá adentro Vea, mi amor Te traigo algo ¿Usted de dónde sacó toda esta plata, Camilo? Pues trabajando, mi amor ¿De dónde más? Por eso no he ido a estudiar Porque quiero lo mejor para usted Y para mi hijo Ay, no, Camilo Yo no quiero tener problemas con su familia ¿Cuál familia, mi amor? Si mi familia es usted Y nuestro hijo y a partir de ahora ya no hay más, soy yo. Aprender a ser responsable se aprende a través de la primera educación. Y esta empieza en casa, allí donde los buenos modales y los valores se cosechan. La excusa del hoy no poder será la condena de tu vejez. Soy de J. Broly. Y si este video te gustó, compártelo y no olvides comentar.